Hola mi gente, sean todos bienvenidos a TICS de anatomía, el día de hoy tenemos un tema muy especial de anatomía educando para el futuro y hablaremos con diferentes estudiantes de medicina, médicos residentes y médicos especialistas del área de ciencia de la salud. Así que vamos a ver en cuanto al conversatorio que tendremos con la estudiante Raizeli Cruz, la cual nos hablará de su experiencia en el área de ciencia de la salud y todo lo que ha acontecido desde el inicio de su carrera hasta el momento. Así que un placer, Raceli. Un placer para mí estar aquí. Entonces, tenemos varias preguntas que realizarle a Raceli para que ella nos cuente qué ha sido su trayecto en la carrera de medicina, cómo la ha pasado y si era lo que quería estudiar. Desde es ¿Qué te inspiró aquí. estudiar medicina y por qué ha decidido estudiar esta carrera? Ok, de primera instancia esta carrera se ve pues desde fuera muy hermosa eh, la manera en la que una persona puede ayudar a otra incondicionalmente sin ningún problema me resultó muy interesante como una persona puede eh, pues dar este tipo de amor y sin, así incondicional eh, pero también me gusta usar o la manera en cómo se mueve eh, el ser humano, cómo funciona y quise estudiar algo que combinara esas dos cosas, como el amor hacia las personas, pero también como saber el sistema y todo del ser humano, Bien. cómo funciona. Sí señora, la medicina es una carrera altruista que tú da de todo ahí y recibes pocas cosas a cambio, ya si eres una persona que te gusta ayudar a los demás, esta es la carrera ideal para ti, para que tú puedas desenvolverte y saber más o menos qué es lo que tú vas a tener acá. Pero cuando tú inicias, tú vas a sacrificarte, vas a tener mala noche tomar exámenes, madrugar y prepararte bien para que puedas atender la vida de los demás, que ese va a ser tu principal objetivo. ¿Cuál ha sido la materia, tu materia favorita en la carrera de medicina? Mi materia favorita es lo que llevo. Pues me gusta mucho microbiología y parásitos. Ok. Sí, me gusta como la gran variedad que hay, que uno desconoce. O sea, la cantidad de microorganismos que pueda haber aquí ahora mismo pueden causar eh, patologías y todo eso como que me interesa. Tú sabes que la microbiología es una de las ciencias más antiguas que hay, donde aparecen las infecciones que están desde los siglos antiguos, desde la era mucho antes de Cristo y de ahí en adelante fue que cuando aparecían enfermedades le achacaban a diferentes males divinos por ejemplo en la época de Hipócrates cuando una persona convulsionaba decían de que, que había sido un espíritu que de se le había la. introducido al, al, al individuo y le hacían lobectomía a nivel de los hemisferios cerebrales y esos eran procedimientos que se hacían también en los pacientes psiquiátricos todos lo achacaban a la parte divina un ejemplo pensaba mucho también en el curandismo y en las hechicerías y eso ha ido cambiando mucho eh, cómo te organizas para estudiar todo en cuanto a la carrera de la carrera de medicina son muchas materias un ejemplo tú tienes que tomar 10 12 materias por cuatrimestre o por semestre dependiendo en la universidad entonces cómo tú te organizas si un ejemplo hay materia de bloques uh -huh. ciencias básicas anatomía eh, fisiología microbiología, anatomía patológica, diferentes materias ¿Cómo tú te organizas para estudiar todo? Bueno, lo ideal sería como que uno tuviera eh, sus prioridades la materia es que hay que darle más atención porque como hay materias que son más difíciles que otras o hay materias que a uno se le entra más fáciles que otras este, la manera o sea, que yo lo hago es como yo leer o sea leer porque quiero saber leer y después eh, ver lo que sí pueda funcionar, lo que sí yo sé que tal vez me pueda hacer en un examen. Eh, y, o sea, le pongo más, ¿cómo se dice? Más, como más empeño. Más énfasis. Ajá, o más, o sea, algo que yo considero que es más importante. Bien, señores, primero te organiza todo, que es lo que también se recomienda: de organizar todas las materias. Buscar primero la materia más difícil, la que usted tenga. En esa tiene que enfocarse un poquito más, en la que usted está más flojo y ahí entonces con sus compañeros reunirse y debatir los diferentes temas que tenga esa materia. Ya si usted tiene algún inconveniente, más o menos los compañeros pueden aclarar sí, sí, sí. Eh, algunas dudas que usted tenga, que usted no puede entender bien, siempre juntarse con un compañero que sepa un poquito por encima de usted y así tener otro ¿Te gusta el funcionamiento de la Facultad de Medicina? ¿Cómo funciona en tu universidad? Eh, todas las administraciones. Eh, tienen sus altas y bajas pero o sea tiene su parte bueno porque en algunos casos apoya, apoya al estudiante y también como que es organizada eso sí yo tengo que ver con mi facultad o sea hay una manera donde te dan los temas y de ahí tú lo sacas o sea que tú sabes dónde estudiar y tú sabes el horario o sea no es como que tú vas a hacer algo a lo loco y si algo pasa fuera de ese, de ese eh, estructura que ellos tienen tú puedes ir de acuerdo a lo que dice, ir a, a reclamar, o sea es una parte muy bonita, muy heavy, o sea que uno se siente bien al ser escuchado como estudiante de medicina, pero también obviamente no todo es perfecto y tiene sus... ¿Cuál ha sido, otra preguntita que tenemos, cuál ha sido la materia más difícil que tú has tomado en toda tu carrera y qué se te ha dificultado en esa materia? ¿Cuál ha sido lo más difícil? ¿Cuál no ha sido la más difícil para mí? ¿Y por qué? es que Siempre hay una materia en cada cuatrimestre o en cada semestre, hay una materia que es más difícil que toda, que se te hace un poco incómoda. Entonces, en todo lo que tú has tenido, más o menos. O sea, yo tengo dividido en dos ciclos. Por ejemplo, antes de entrar a carrera, la química. Eso es premédica Ajá. Ciencia básica, premédica. Sí, La química, fue mi peldaño. Yo creo que el peldaño de todos. Uh -huh. <ríe> y ya en carrera, anatomía. Oh, la anatomía, mira qué bien. En verdad la anatomía eh, se parece mucho a la matemática, muchas personas que están acá en el área de ciencia de la salud, específicamente en medicina, se meten mandándosele a los números, corriéndole a los números y deciden estudiar medicina porque tiene, más, tiene menos números y tiene más letras y le gusta de que lees. Pero en verdad, si a usted no le gusta leer, esa es la carrera menos indicada para que usted entre en medicina. Porque usted tiene que leer mucho y los libros por lo general, la mayoría, tienen 400, 500, 600 páginas. Mucho. Y el que menos tiene tiene como algunas 450 páginas. Eso es decir, que son libros enormes. Eh, ¿Cuál es la especialidad que tú quieres hacer cuando ya termine la carrera? ¿Piensas hacerlo acá en República Dominicana o piensas irte al extranjero? Todo depende. O sea, yo aún no decido qué especialidad coger porque es como que un campo muy amplio y no me no me gustaría como que decidirme por uno aún sin yo conocer todas. Eh, si se me da la oportunidad de no estudiar en el país, me gustaría ir a otro país a estudiar mi especialidad y luego venir aquí a ejercer, ¿no? Porque si yo soy de aquí, soy... En el Pacifico hay una hasta el momento que te ha definido. De ahora, de ahora, porque yo como me cambio cada cuatro... Especialidad quirúrgica, no, no, clínica. No, no, algo más como investigación. O sea, investigación. Sí, eh, me interesa mucho la inmunología, la patología me interesa, me interesa microbiología, parásitos, o sea, son más, son así como cosas que dedican dediquen a la investigación bien. y al descubrimiento. En el área de investigación, muy bien esa. Ok, tenemos otra pregunta. Eh, ¿Tienes alguna otra actividad además de estudiar medicina? Te dedicas a otra cosa. Sí, eh, hay que tener como su tiempo así como para uno desestresarse y me gusta mucho practicar alquería. Oh, arquería. ¿Y en dónde lo practicas? En la misma universidad. Ok, tiene facilidades para la práctica. Es decir que es multifacética la joven. ¿Cuál es la enfermedad más extraña que tú has visto en cuanto a la carrera de medicina? La de la migraña. ¿Y la del, que te ha llamado la atención? La migraña del trigémino. La Neuralgia del trigémino. Ajá. Es una enfermedad, señores, una patología muy común en mujeres. Sí, es muy interesante. O sea, que una persona, un dolor tan grande que una persona final llega a producirse su propia muerte. Eso tiene que ser súper. Sí, anteriormente le llamaban enfermedad en gatillo a esa patología que es la neuralgia del trigémino, común en mujeres. ¿Necesitas tener calificaciones altas para convertirte en un buen médico? Todo depende. porque esto ¿Qué, que tú, es... ¿Qué tú piensas de un médico que tenga, no es que se gradúe con honores? ¿Y que eso define que el médico sea buen médico? No define que él sea un buen médico. Yo considero que las calificaciones no te definen. O sea, yo misma sé que... Sé mi incapacidad y no tengo un índice muy guau. Pero sé que... Si yo me empeño, puedo hacer grandes cosas, pero es algo que te determina, o sea, en la competencia en medicina, tu índice determina, o sea, cómo va a ser, o sea, te limpia el camino. Bien. Oye, señores, usted no tiene que tener buenas notas para ser buen médico, así que ellos ustedes saben eso. Y para terminar tenemos, ¿cómo tú animarías a la gente, a la persona, a los estudiantes que les gustaría estudiar esta carrera? ¿Qué tú tienes como mensaje para decirle a ellos? La medicina es una de las carreras más hermosas que puede existir. Este, a veces no te no te dicen lo que te vas a encontrar, pero si tú sabes que la medicina es una carrera hermosa eh, que te puede gustar, pero tienes que conocer que no es una no es como lo pintan, es muy hermosa, pero hay que trabajar mucho. O sea, es una carrera que hay que dedicarle mucho tiempo, hay que dedicarle mucho amor. Y si tú estás estudiando o te interesa estudiar esto, eh, siempre recuerda tu primer amor. ¿Por qué tú decidiste estudiar medicina? Y que eso te acompañe y sea como tu mantra en toda la carrera. Porque van a haber momentos donde tú te vas a levantar y no, vas, no te vas a preguntar que por qué decidiste estudiar esto y es normal o sea cada doctor me imagino cada estudiante de medicina eh, ha tenido esa pregunta en, en, en lo que lleva de la carrera o sea yo por qué estudio esto es normal no te puedes como que desanimar que tal vez tú estás dudando sino que eh, echar para adelante y seguir acordándote de por qué tú decidiste esto y si tú te acuerdas que tú la amas y que a pesar de todas las adversidades tú vas a seguir amándola independiente de que tú sigues luchando y podrás lograr lo que quieras. Es muy inspiradora tus palabras, Raizeli. <risa> eh, pueden seguirla, vamos a dejar las redes sociales de Raizeli para que la sigan en su Instagram. Vamos a dejarla en la descripción para que ustedes vayan y sigan a Raizeli Cruz. Y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima, señores. Así que ya ustedes saben, comenten, ¿qué les parecen estos comentarios y este nuevo método, este nuevo método de enseñanza?